Saludos a todos, hoy les traigo la historia del tiple. El tiple, instrumento característico de la región andina, es una adaptación colombiana de la guitarra española de la época renacentista. Esta era, a su vez, una de las múltiples variedades de la vihuela traída al nuevo mundo en manos de los conquistadores a principios del siglo XVI. El instrumento fue enseñado e impulsado por los misioneros jesuitas durante todo el periodo colonial con los nombres de discante, guitarrillo y finalmente tiple. A finales del siglo XIX evolucionó rápidamente en su fisonomía, tamaño y especificaciones organológicas hasta su forma actual. Su nombre deriva de la voz tipe, más que es la más aguda de las voces humanas, propia de mujeres y niños. El típle se caracteriza por una escala mucho más corta que la de los demás instrumentos de cuerda. Esto le permite lograr notas más altas, agudas o atipladas. Es un poco más pequeño que la guitarra común, a pesar de su similitud con la guitarra, recuerda mucho al laúd medieval, pues su ejecución y timbre metálico aporta sonidos exquisitos. Varían las órdenes, pues sus cuerdas se duplican y triplican. Está dotado de doce cuerdas metálicas agrupadas en tres órdenes. Los dos grupos más agudos llevan la cuerda central octavada que confiere al instrumento un sonido característico muy particular. Su afinación se correspondería con las cuatro primeras cuerdas de la guitarra, siendo este un instrumento destinado principalmente al punteo de melodías. Su timbre sonoro tiene cierto paralelismo con el 3 cubano y el 4 puertorriqueño. Ejecución: se pulsa con los dedos y es muy usado clínicamente. Orígenes. Los orígenes de este instrumento se remontan a otros similares provenientes de Europa. Es a partir del siglo XVI que se le llama en España, "tiple" o discante a cualquier instrumento con una escala corta y voz soprano similar a la de un guitarrillo. Dichos instrumentos proliferaron en España el periodo entre el siglo XVII y el siglo XVII. 18 y fueron copiados con modificación en el Nuevo Mundo. Cada país los adoptaba y adaptaba de acuerdo a sus circunstancias. Ejemplos de estos son los distintos charangos suramericanos, latinia de Perú, el cuatro y el quinto de Venezuela, la jarana de México y el ukelele hawaiano. Los primeros triples puertorriqueños datan del siglo XVIII. Para finales del siglo XIX el tipe rústico era el instrumento musical de cuerdas de mayor aceptación en el pueblo porque era el más fácil de construir, el más económico y accesible. Junto a la maraca y el guiro, formaba esencial de la orquesta jivara la cual tocaba en las promesas bailes y trullas. Las características de los tiples variaban según la región, la familia o la persona. Los primeros tiples se desarrollaron aisladamente en distintas partes de la isla. Los artesanos se valían de los materiales disponibles y construían en forma rudimentaria pues tenían mínimas oportunidades de movilidad e intercambio de ideas. Como consecuencia, los tiples se construían Encordaban, afinaban y tocaban según los gustos del dueño o creador. Tenían una gran variedad de tamaños, formas, encordaduras y afinaciones. A principios del siglo XX el tiple cayó en desuso. Uno de los factores que contribuyó a esto lo fue su carácter regional y personal, ya que ello dificultó el paso de la información necesaria que motivaba a las siguientes generaciones a continuar construyéndolo y tocándolo. Por otra parte, contrario al 4, instrumento que evolucionó en forma encordadura y afinación, los tipos mantuvieron sus características más o menos intactas. Además, distinto a lo que ocurrió con el 4, no sino hasta tiempos recientes cuando surge un movimiento de rescate del instrumento. Características El acordado del triple consta de 12 cuerdas en cuatro grupos de a 3 cuerdas cada uno. Las primas son tres cuerdas de acero afinadas a luz unísono en la nota MI, las segundas, terceras y cuartas notas SI, SOL y RE respectivamente. Tienen un bordón de cobre en el centro afinado a una octava más baja que las dos cuerdas de acero que lo rodean. Esta disposición produce una serie de sonidos armónicos superpuestos que le confiere una voz especial para identificar el bambuco, el torbellino, la guadena y otros aires propios de la región andina colombiana. El triple se utilizó siempre y se sigue usando en el ámbito folclórico para acompañar la voz humana y otros instrumentos, especialmente a otro tipo o al reginto en conjuntos de guabina o rajaleña, con la guitarra en duetos bambuqueros, con guitarra y bandola en tríos de cámara y sugentinas. Se usa como instrumento de pulsación digital cuando está acompañando a o como instrumento de pletro para puntear las melodías. Durante el siglo XX, la manera de tocarlo Evolucionó a partir del esquema subalterno tradicional incorporando técnicas propias de la guitarra y de la bandola hasta adquirir carácter protagónico con solistas en salas de concierto. Clases de tiples. Existen diversas clases de tiples según la región en que se fabrican. El más popular en la montaña es el tiple doliente de, de 16 trastes y 5 cuerdas, cuya afinación se hace en la nota do. En la zona costanera, los tiples de mayor presencia son el requinto de 10 trastes y 3 cuerdas afinado en sí, y el tiple con macho o tiplón, de 18 trastes y 5 cuerdas afinado en Mi. Uno de los problemas perpetuos que ha enfrentado la difusión de este instrumento radica en la falta de un consenso en cuanto a, a qué tipo y con cual afinación debe marcar la pauta, como a qué tipo del género. Los estudiosos del tiple han escogido al doliente como el instrumento representativo del tiple puertorriqueño, ya que es el más conocido, tiene tamaño intermedio y sus cinco cuerdas proporcionan mayor potencialidad. El tiple doliente tiene cinco cuerdas, mide 24 pulgadas de largo y la escala, es decir, la distancia entre el hueco del brazo y el del puente es aproximadamente 14.5 pulgadas. En la fabricación del tipe se entran maderas como el chuhuaca o encenillo, pino, cedro, nogal y comino. El chuguaca solo para ciertas partes que requieren mucha resistencia, como el mástil. En lugar, se usa especialmente para el diapasón o tablilla que recubre el mástil y en el que se disponen los trastes. Para la cejuela se usa el cacho de toro o cuerno de res o la minilla de plástico. Al igual que el 4 y la borde de mua, los otros dos instrumentos de cuerdas, el tiple se construye con maderas del país, preferiblemente la madera del árbol de guaraguao o para el cuerpo, la del árbol del yagumo, hembra para su tapa, y la del árbol de magna para los accesorios. A diferencia del tiple antiguo que utilizaba cuerdas de tripa animal o de cuero y clavijas de madera, en el moderno las cuerdas son de metal o sintéticas y los clavijeros mecánicos. La afinación del tipo de la primera cuerda a la quinta puede ser Do, Sol, Re, La y Mi. O, re, La, Mi, Si y Fa sostenido, es decir, una nota natural más alta en igual orden descendiente. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.